Ah, sí tú sabes que a mí no se le puede ver, yo tengo un mal cuidado, a la gente te había mandado en tu casa, te están llamando y tú no te respondes, si tú, tú, tú quieres, en tu yo veo todas las cosas, una a la misma vez, una a la vez, a mí no me pueden estar agorando, no me pueden estar agorando, y ves si se quedó igualita, y ves si te dije, hombre, llegaste el hermano mío, luego con el padre, yo creo que se lo trabico, que nada va a ¿sabes? ya está hablando... ¿Va a un poco a a que mamita se en Y que no la encontraba. Mira, es que... los chicos están llamando, no se encuentran. ¡Yo voy a hacer una cosa a la A mí no me pueden venir, estaban orando. Y yo me quedé. y queda allá y también. Yo le hubiese dicho, mi pero no es para amar a se preocupaban por ti y, están y, de o sea, de y el transacción. que Ya No que portón cojadito, lo que el desde la Que no sé ni cómo lo va a hacer. Porque, ok. De la entrada para allá, Si ella hace un portón cojadito, la cagan? Acaban la cadera? Tampoco ella no tiene derecho tampoco ¿Eh? a, a, hacer, ¿no? a de calle, ¿Y eso me lo a estar guiando, Pero está muy maravilloso, ¿verdad? Yo esperando, morita. ¿Sabes le cae ahí? es como